Buenas noches. Informe especial de Noticias de APN. Pedimos disculpas por la interrupción. Tenemos noticias de última hora procedentes de toda Europa. Aunque todos creemos en el derecho a una vida digna para todos, 92 millones de europeos siguen en riesgo de pobreza. Las desigualdades han aumentado en Europa desde la década de los 80. Actualmente han alcanzado niveles que han empeorado la democracia. La COVID-19 ha empeorado la situación, afectando más a las personas pobres. La gran noticia es que las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, las personas afectadas por esta terrible situación de pobreza, han descubierto las causas de este problema. Una sólida investigación basada en la evidencia muestra que la pobreza no tiene causas naturales, ni se transmite de los animales a los seres humanos es el resultado de decisiones políticas. Los hombros más fuertes pueden soportar más peso. Hay suficiente dinero en nuestras sociedades pero las desigualdades son demasiado grandes. Las personas con bajos ingresos pagan impuestos desproporcionados y las personas con altos ingresos no comparten su riqueza. El mejor efecto secundario son sociedades igualitarias mejores para todos y todas. Instamos a nuestros gobiernos y a las instituciones europeas a que empiecen a vacunar a Europa contra la pobreza y a desarrollar un sólido paquete de recuperación social que contenga estos ingredientes. No solo se beneficiarán las personas que se enfrentan a la pobreza, sino que se beneficiará toda la sociedad.